Hace unos días os incité por mis redes sociales a hacerme preguntas sobre el canal o sobre cualquier tema. Y a pesar de haber recibido pocas preguntas, estoy bastante contento pues muchas de estas preguntas darían para un solo vídeo. Antes de empezar con el mismo, quería recomendaros una comunidad de Amino llamada Mangamino. Obviamente se centra por completo en el manga, al contrario que la ya conocida anime Amino que se centra mayormente en el anime, obviamente. En esta comunidad podéis encontrar recomendaciones, debates, teorías, noticias, las publicaciones de las editoriales de distintos países, rankings mensuales de mangas más vendidos y un largo etcétera. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Vale, para que el vídeo no se haga muy pesado, en caso de que alguna pregunta me tome mucho tiempo para contestar, dejaré en pantalla el momento exacto de cada pregunta. La primera pregunta es del usuario adrian Lesname. pregunta que qué es lo más importante en una animación, la dirección, el guión o la animación en sí. La verdad no tengo una respuesta muy firme ante esta pregunta, pues muchas veces yo también me lo he planteado, y la verdad puede que todo lo que diga a partir de ahora suena por hipocresía. Pero si tengo que responder, diría que la dirección es lo más importante. El guión y la animación están al mismo nivel, aunque si me permite hacer un pequeño paréntesis para explicar mejor lo que digo. Esto es algo que ya se ha comentado, pero, por ejemplo, la reciente Violet Evergarden no funcionaría para nada si tuviera una animación genérica. Es decir, la historia y el guión de Violet Evergarden quieren mostrar que el mundo es bello a Violet, quien desde niña ha vivido como esclava y peleando en la guerra al grado de no tener sentimientos entre comillas, por lo cual si la historia trata de mostrar que el mundo no es tan, no es tan solo un lugar oscuro es importante que la animación haga justicia a esa idea. Pero por otro lado, como digo, la dirección me parece lo más importante, pues estamos hablando de un medio audiovisual e incluso desde los cómics o los mangas ya se trabaja un poco lo que es la dirección, véase en aspectos como podrían ser qué tamaño ha de tener una viñeta en específico o qué plano ha de tener una escena para representar X sentimiento o idea o cómo se coloca cada escena. Aparte, la dirección es algo que da vida a una obra, puesto que cada detalle de esa obra seguramente fue discutido desde un plano, el momento exacto de una escena, la técnica de animación que emplea dicha obra e incluso la banda sonora o la pared de colores, por ejemplo, la película Tekken tiene un arte propio bastante llamativo, pero la dirección de las escenas así como las paletas de colores hacen de esto una, una gran película que seguramente de ser otro director quien hubiera animado esta película hubiera sido totalmente distinta y a lo mejor no sería una obra tan buena como es hoy en día por simplemente cambiar estos matices y seguir teniendo la misma historia e incluso el mismo guión. Al fin y al cabo, como espectador lo que te atrapa es la historia, básicamente, pero muchas veces no valoramos los aspectos de dirección de una obra cuando esto es bastante importante. Sobre todo a la hora de hacer una crítica a una serie, que es algo de lo que yo mismo reconozco que he pecado bastante muchas veces cuando he criticado una obra. Si queréis ver a un buen analista de anime y cartoon que sabe bastante de estos temas sobre animación y dirección, os recomiendo ver el canal de Plinguino, quien... Es un canal poco conocido, pero que sabe bastante sobre estos temas. La siguiente pregunta es de Jack Steven, y pregunta si tengo futuros proyectos en el canal. Pues la verdad es que sí, es más, yo tengo incluso algún que otro guión. El problema es que mi edición es bastante pobre actualmente, y no me sentiría muy a gusto con un vídeo mal editado, y que por el contrario tenga un trabajo de guión que me ha llevado bastante tiempo. Pero por hacer un pequeño spoiler tengo pensado hacer un vídeo recomendando youtubers de animación, pero no como algo puntual, sino como algo usual. Véase cada tres o cinco meses. Recomendar youtubers de anime que a mi parecer no tienen el reconocimiento que se merecen que, que por desgracia es algo usual en la comunidad hispana de anime. Ignorar a canales capaces de desglosarte una serie hablarte de aspectos técnicos, etc. Es como si la gente prefiriera seguir a canales que te dicen que una obra es buena o es mala sin darte muchas razones de por qué lo dicen. Pero es algo que siempre me ha molestado oír el que la gente compare la comunidad anime de youtube hispana con la inglesa y diga que somos peores pero luego se ignoren a muchísimos canales que hacen un trabajo estupendo. Por eso aprovecho para decir desde ya que si conocéis un buen canal que me lo digáis por privado o en los comentarios, así de paso a lo mejor alguien decide checarlos un poco y a ver si realmente merecen la pena. Por otro lado, otro proyecto que tengo es hablar de anime, cartoon, series, cómics, manga, pero de forma mucho más seria, es decir, con nociones básicas de los temas que vaya a desarrollar en cada vídeo. Por ejemplo. Si me pongo a hablar de Ten no Tamago, no me bastaría con decir, es una obra muy filosófica que expone la visión de la fe y la religión contra el escepticismo y que se vale de muchísima simbología a lo largo de su película. Me gustaría poder desarrollar lo que digo, si no sentiría que estaría decayendo en lo básico en decir que algo es bueno porque sí, porque tiene una animación bonita y una historia buena, por lo cual necesito instruirme más en ciertos temas. La siguiente pregunta es de Floppy y dice... ¿Qué programa de edición uso para los vídeos y la voz? Vale, para la edición utilizo Wondershare Filmora, ya que es un editor que pesa poco, lo cual me va perfecto porque mi PC no es, no es un ordenador muy potente que se diga, y este editor permite hacer muchísimas cosas que normalmente programas tan simples y, tan, y con tan poco peso no permitirían usar. Así, así que si hay alguien que quiera editar bonito pero no tenga mucha idea de edición, les recomiendo este programa. Y para grabar la voz sonará bastante cutre, pero utilizo la grabadora del móvil. Pero actualmente no tengo ningún micro que sea bueno para grabar, y realmente el problema no es el micro, ya que sí que tengo uno la verdad, aunque sea aunque es antiguo, pero funciona. Pero al tener un ordenador bastante antiguo, digamos que hace bastante ruido, y entonces cuando grabo mi voz con el, con el micro, al estar pegado al ordenador, el micro registra todo lo que es el ruido del ambiente, por lo cual no me va muy bien. Sebas Chipana pregunta sobre métodos para hacer crecer el canal. A ver, esto es algo muy relativo, ya que YouTube es algo muy complejo en estos temas. Puedes hacer un vídeo hablando sobre cualquier cosa random y que este vídeo se vuelva viral y subir 20 vídeos de alta calidad en un mes y no llegar ni a 100 visitas. Aparte, también depende de la buena fe de la gente que ve YouTube. Por eso el clickbait se ha vuelto una práctica tan habitual, aunque es algo que no recomiendo. Ya no solo por un tema ético, que también es importante, sino por algo básico. La gente que más suele caer en el clickbait son personas jóvenes, por lo cual YouTube, si detecta que muchos usuarios o usuarias de 12 años, por ejemplo, ven tu vídeo, acabará por recomendarte a gente de esas edades. Y si el objetivo de tu canal es hablar de cosas serias, pues digamos que poca gente se molestará en volver a visitar tu canal pues a ojos de alguien de 12 años que te pongas a hacer un análisis filosófico de Evangelion, por ejemplo, pues le parecerá algo aburridísimo. Cosa que es graciosa porque refleja bastante bien que muchos de los canales que en clickbait tienen un, con un contenido vacío que realmente no trata de aportar nada a la comunidad tan solo ganar visitas fáciles y dinero. Yo lo que hago como canal de anime es variar un poco el contenido, es decir, evi evitar estancarme en tan solo hacer reviews, por ejemplo. Sobre el tema de posicionar vídeos, hago varias cosas. Buscar las etiquetas apropiadas, emplear bien la descripción del vídeo, compartir el vídeo en páginas de anime o manga, obviamente evitando lo que sería el spam, incluso pronunciar las palabras claves en el vídeo, pues YouTube, a la hora de poner subtítulos, de forma automática, emplea las palabras que reconocen el vídeo para posicionarlo. Por eso muchas veces veréis, que, veréis canales que piden ayuda para subtitular el vídeo. Y también otra cosa bastante importante es ser activo en las redes sociales, pues sirven para eso, para darte a conocer a través de la sociabilización. Para así recordar de vez en cuando a la gente que tienes un canal en algo llamado YouTube. Aunque bueno, como digo, esto es bastante relativo, así que cada quien tiene su, forma, su fórmula secreta. Yo me pregunta lo siguiente, ¿por qué cree mi canal? Hay un par de razones de esto. La, ver la primera es por soledad, si se lo puede llamar así. Sé que suena triste o patético, pero no me, aver no me avergüenzo de decirlo. Básicamente, la primera razón fue por falta de gente con la que poder hablar de sobre ciertos temas que a mí me parecen interesantes, y que mucha gente de a mi alrededor ignora, ignora o tiene opiniones muy vacías, como decir que no voy a ver Evangelion o Cowboy Vivo por su porque su dibujo y animación es muy antiguo, y esto es real, conozco a una persona que tiene este criterio para juzgar una serie y aún así se las da de experto en lo que es el anime. Entonces esta sería la primera razón, falta de gente con quien hablar y que la poca gente que le gusta el anime no te la puedas tomar muy en serio cuando habláis de anime ya que, suel ya que sueltan cosas como la que os acabo de comentar. La segunda razón fue algo meramente motivacional. Y es que con el paso de los años veo menos canales de anime que me agraden de verdad, ya sea porque nadie los ve y YouTube en consecuencia no los recomienda y esto se vuelve un círculo vicioso, o porque tardan años en subir un vídeo como podría ser el canal de Peter Carter, canal que recomiendo bastante. Antes yo expliqué a la clase de canales a los que me refiero. Por eso... Por eso me automotivé, no sé si esa palabra existe, no quiero que se malinterprete lo que digo, no estoy diciendo que es, quiero ser un nuevo héroe ni nada parecido, ni que sé más que otros canales ni mucho menos. Pero intento hacer los vídeos que personalmente a mí me gustaría ver y en su defecto, o en su defecto algo parecido. Pedro Elías pregunta, ¿Doctor Who o Viajeros del Futuro? Sin dudarlo aquí te diré Doctor Who ya que es una de mis series favoritas, aunque hace tiempo que no la sigo, ya que me da la impresión de que ahora crean temporadas nada más por dinero, y no porque la serie tenga más cosas que ofrecer de verdad. Pero lo dicho, escojo Doctor Who, ya que tiene un universo bastante grande e imaginativo, personajes, cari personajes carismáticos, cosa que es muy difícil en una serie que cambia todo su elenco cada dos temporadas, y también por la las historias que se nos muestran a pesar de tener muchos capítulos autoconclusivos lo que está bastante bien porque te permite conocer mejor el universo, sus leyendas, planetas, etc., y también a sus personajes antes de que se venga a lo que sería el plato fuerte. Por ejemplo, la temporada 9, si mal no recuerdo es esa, en la que viajan tres en la cabina, que serían Rory, Amy y el Doctor, fue mi favorita, pero si los episodios anteriores para conectar con los dos personajes secundarios, no hubiera sentido lo mismo al ver ese final tan triste que tienen estos dos personajes. Viridiana Reyes pregunta, ¿cuál es mi anime favorito y por qué? Sin ninguna duda te diré que mi anime favorito es Monster de Nooki Urasawa, y no porque este sea un anime de culto, sino por el momento en el cual lo encontré, o mejor dicho, se me recomendó que fue en la saga de vídeos de Ilu TV que hizo hablando sobre esta serie. Realmente es una serie que engancha desde el principio si te gustan los animes de misterio, los animes psicológicos, filosóficos o policíacos más que nada por su atmósfera única que hace que sepas que son dibujos solo porque lo estás viendo en la pantalla, pues es una historia lo suficientemente madura como para ser una serie normal. Es más, Guillermo del Toro ya comentó que le gustaría ser una serie live action sobre Monster, y creo que el que un director como Guillermo del Toro mostrara interés por esta obra dice bastante, ya que es una obra realista, sin elementos de fantasía como podría ser del Not, la cual sería mucho más atractiva de animar por esos elementos que ya he dicho de fantasía. Esta es una obra que utiliza elementos reales y se ambienta en la Alemania, del, en la Alemania real de los años 80, 90, si mal no recuerdo, utilizando elementos históricos reales a su favor para desarrollar la historia. Aparte de que en otros aspectos, como el desarrollo de los personajes, la psique de estos, también es bastante realista, es decir, no se saca nada de la manga e incluso el aspecto que puede parecer que es algo irreal y tan solo imaginativo, si te informas un poco puedes descubrir que incluso ese aspecto es, una, es un cuento real. La gente que ya sabe de qué estoy hablando con el cuento, pues eso, el cuento real. Y aprovechando esta pregunta contestaré la siguiente. Pero si quieres escuchar el por qué es mi anime favorito, en mi canal puedes encontrar una reseña de Monster, aunque es de cuando tenía una locución un poco lenta, aunque puedes verlo igualmente, pues si volviera a reseñarlo seguramente diría exactamente lo mismo. Y aprovechando esta pregunta contestaré la siguiente, y es de Esquiel Ramos, no sé si lo he pronunciado bien, que pregunta por un anime psicológico que recomiende. Obviamente, como acabo de mencionar, Monster es un anime que recomiendo. Y como ya he dicho, puedes encontrar una reseña en mi canal. Otros animes psicológicos que te recomiendo son Perfect Blue, Paprika o The on Kinklet, que son películas, y FLSL, que tiene 6 capítulos, de la cual también tienes un análisis en mi canal por si te interesa saber más de ella. de Perfect, Perfect Blue también tenía un análisis, pero lo borré por denuncias de derechos de autor. Y por último, Daniel pregunta cuál es mi anime favorito y cuál es el que más odio. Como he dicho, tenéis una reseña de Monster donde doy argumentos de por qué me gusta y sobre un anime que odie, pues como tal, no hay ninguno. Lo que sí puedo decir son cosas que me molestan de los animes, como por ejemplo cuando desperdician el potencial que tienen de forma descarada, como es Sword Art Online, es decir, si veo que una serie es mala, pues no la voy a ver, y ya. Pero cuando la serie empieza bien y luego se va al traste, sientes que has perdido horas y horas de tu vida, y eso realmente no es que sea nada sensación muy agradable. Otra cosa que también me molesta bastante, y sé que me hará sonar creído, es cuando se sobrevalora demasiado a una serie. Te voy a aclarar que sobrevalorar, al menos para mí, no significa el hecho de ser popular. Sobrevalorado hace referencia a dar un valor que algo no se merece, y no simplemente popularidad. Por ejemplo, tan solo dos personas han leído un libro, pero estas le ponen una nota de 10 cuando el libro es de 7, para mí es sobrevaloración aunque el libro no sea popular. Aunque siendo justos, cada quien tiene sus gustos y, y obviamente cuando te pones a ver una serie no lo, haces con, no lo haces para puntuarla, así que supongo que tan solo es algo que me molesta. Pero lo comprendo, pues yo también he pecado de eso, así que no es como si quisiera mirar por encima del hombro a nadie. Aparte, algo muy interesante de lo que habla uno de los canales que recomendaré, por lo cual no diré el nombre ahora, es lo siguiente... El gran problema de la comunidad anime a la hora de valorar una serie es que no tenemos lugares oficiales para guiarnos de verdad. Por ejemplo, la comunidad gamer tiene lugares como Metacritics, donde hay críticos y críticas profesionales de videojuegos que trabajan en la misma industria del videojuego para poder valorar cada aspecto del mismo. Y sobre el cine no hace falta ni decir la cantidad de sitios donde puedes encontrar críticos y críticas profesionales que trabajan en el medio y saben lo que critican. Sin embargo, en el anime lo más cercano que tenemos a esto es MyAnimeList donde votan los usuarios Como digo, esta reflexión no es mía y la, he simplificado, y la he simplificado bastante Es de uno de los canales que recomendaré así que no tendría gracia decir quién es ahora mismo y luego haceros ver de nuevo un vídeo en el cual voy a recomendar a este youtuber o a esta youtuber en cuestión Y hasta aquí el primer preguntas y respuestas de este canal Sois libres de comentar lo que queráis si os, has, si os ha quedado alguna duda o algo al respecto del vídeo.